La palabra a la senadora Neta. Coincidimos en que la inversión en el tramo Algeciras-Bobadilla del corredor mediterráneo debe ser una prioridad, una urgencia para el Ministerio de Fomento. Es fundamental la celeridad en la inversión económica. Pero también lo es la celeridad en los trámites administrativos que permitan ejecutar la obra en los plazos legalmente previstos. Y es que, señorías, los reglamentos comunitarios nos exigen, nos exigen que la obra esté concluida y puesta en servicio en 2020. Y aquí no cabe el vuelvo a usted mañana. Llevan ustedes, senador del Partido Popular, llevan ustedes siete años mirando para otro lado, siete años de dejadez. Usted dice estar muy orgulloso, pero siete años de dejadez y alguna explicación tendrán, que dar por, por, tendrán, tendrán ustedes que dar por esa desatención. Entendemos nosotras que es hora de situar esta obra como prioridad. Hemos registrado tres enmiendas, una de modificación que quiere dejar claro que en 2020 lo que debe estar es acabada y lista la obra, no solo hecha la inversión, sino debe estar en funcionamiento, en servicio. Y luego bajando a la parte dispositiva, no solo a la expositiva, al compromiso económico, respetando, respetando vuestras cifras. Y luego, dos de adición, finalizar urgentemente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto de, de la línea en el tramo Antequera-Ronda y proceder a la urgente e inmediata licitación y posterior aprobación del proyecto constructivo, que es la manera de permitir el cumplimiento del objetivo comunitario de su puesta en servicio en 2020. Y luego dar cumplidas y suficientes explicaciones ante esta Cámara de los motivos por los que esa evaluación de impacto ambiental se ha demorado más de seis años, más de seis años desde que su estudio informativo y estudio de impacto ambiental se sometieran a información pública en noviembre de 2011. El ánimo de las enmiendas es el de aportar, el de aportar mayor concreción y, y compromiso y vamos a apoyar, en cualquier caso, esta moción. A no, ser, a no ser que se aceptaran la enmienda del Partido Popular que literalmente insta al Gobierno a apoyar al Gobierno, claro que sí, y que supondría, de ser aprobada, seguir en esas medias tintas inaceptables a estas alturas, tras tantos años de expedientes paralizados y compromisos incumplidos.